gusta los selvático Ay, hasta que me dio Hola, ¿cómo estáis amor? Yo soy Katherine Boyce y el día de hoy me encuentro junto a Gise ¡Caroli! Oigan, el cabello de cada vez se ve como más más naranjado, ¿no creen ustedes? Pero no sé qué gusta, yo creo que es el sol aspecto dolasteca, azteca, porque azteca bueno, no, no sé, puede ser hombre, ¿no? Ah, pero es ¿Cuál azteca. Es, el es que de salida es azteca. Ah, bueno, discúlpeme. Disculpe, solo azteco. <risa> Gente, yo me encuentro ya aquí en la feria de las culturas <risa> indígenas y estoy muy contenta porque me he encontrado con un lugar lleno de comida para probar, pero lo más interesante es que es un lugar donde hay comida de todas las regiones eso quiere decir que es muy probable que no tengan que viajar tan lejos para probar algo típico de algún lugar de alguna región o de algún estado aquí en méxico así que aquí empezamos este video va a estar bastante nutrido interesante y curioso a la vez porque obviamente nosotros conocemos muchísimo la comida de aquí de la cdmx pero nos falta muchísimo por explorar de todo el país así que ahora sí ahora sí ahora sí aquí empezamos Sé ir pero no se regresar Pero no se regresar No sé sí, sí, sí. A mira, mira, como que te vas a caer mira, mira, mira, Sí. Bueno gente ya estamos acá dentro en todo lo que es la feria la verdad bueno encontramos a una amiga ya tenemos a alguien que sabe mucho de esto entonces con ella vamos a aprender un poco oiga fue un poco difícil entrar porque había varias personas allí. Personitas pidiéndonos alguna foto, fue muy divertido ¡Qué bonito! Porque bailamos, yo soy muy mala bailando Gise es la mejor Pero ella No, se no, no, no, no que que me cayó, o sea, me quedó muy mal el paso <ríe> Qué pena ahí Oye, no yo no. creo que yo sí saqué el paso al final Sí, sí Más o menos Bueno, Ya estamos acá adentro, es impresionante Está enorme y llenísimo Pero vamos a ir primeramente al puesto de nuestra amiga Vamos a ver qué tienen por allá Que podemos probar, qué comida vamos a descubrir Entonces... No se lo pierdan porque se va a estar sí, demasiado bueno. Aida, cuéntame de dónde son las telayudas, ¿verdad? Las telayudas son de Oaxaca. Vamos a empezar con alimentos, con comida de Oaxaca. O de Oaxaca. Oaxaca. ¿Los antepasados se alimentaban <risa> con las telayudas o cómo? ¿Cómo fue? ¿Desde cuándo comen ayuda en Oaxaca? Pues desde tiempo atrás, ahora sí que las ayudas están hechas a mano. Aquí ya nada más lo que te inventó es echarle lo que es el frijol, lo que lleva lo que es el tasajo, okay. la cecina enchilada, el chorizo y si lo quieres combinado, o sea, ya te lleva la cola, el aguacate, y tomate y ahora sí que varía, depende de lo que a ti te gusta. Ah, o sea, vamos a probar una tlayuda, no a mi gusto, sino al gusto de Aida. Ah, <risa> Estas ah, son las famosísimas tlayudas. Tenemos no sabía, lo que wow. son grandes y lo que son chicas. Hay blancas y hay azules, dice. Azules, yo no sé qué es, pero. Azules. La, la, la más extraña para nosotros sería la azul, entonces vamos a probar ¿Qué? esa. ¿Cómo hacen para que llegue a ese color? Este es el maíz azul. Ah, ok, perdón, este gente. Lo que pasa es que en nuestro país no existe un maíz azul. ¡Hola, bebé! Si ustedes ¿sí? ¿No, ah, ¡No quiero! Bonito, sí, ¡No quiero! ¡Que bien bonito! ¿De verdad? Lleva la cor, el quesillo, los frijoles, el aguacate, el tomate. Y ahora sí, ya nada le faltaría su ¿A la que menos pica, A ver, la verde. Yo siempre de, bueno. pido la que más pica. ¿Cómo, ¿cómo que le no me dice que no pica porque pica. Siempre bueno, pica, no. siempre. <risa> Vamos a probar, pues, el poco queso. Dale, dale, dale, dale, dale. ¿Qué tal? <risa> de la tortilla de maíz más el quesito y los saladitos de la cecina hace una combinación espectacular al paladar de verdad que fue recomendado me encantó oh dios mío no ¡Ay! no quiero botar mi comida me encantó muchísimo y tienen que probarlo, buen provecho Ay, ¿qué ¿Será, que, ¿será que nos podemos tomar una foto? Familiar? sí claro, claro, claro, claro. El video lo vamos a subir mañana, Mamá, entonces ahí se van a ver. Ahí nos vamos también. Sí, no, todos no, no, se vamos a ver. Salude, salude. Hola. Hola. Hola. Algo que me ha gustado muchísimo es que la gente se ve sumamente amable y cariñosa. Es una de las cosas que nosotros más apreciamos porque esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Entonces, es súper cool saber que están viendo todos los videos. Eso es genial. Vamos a ir a un nuevo puesto para ver qué podemos encontrar. Wow. Somos verdaderos auténticos alebrijes. Ya me encargo yo de, a, de, de desarrollar ya toda la creatividad. Bueno, esta es una, una artista muy representativa de la cultura mexicana y es Frida Kahlo. ¡Ah, Frida! Pero ¡Frida! ¡Frida! ¡Calavera! Señor. No hay molde, todo es modelado. Exacto. Entonces sí. son piezas únicas. Respecto a este arte que son los alebrijes, el inventor fue mi abuelo. Y yo soy el nieto y pues eh, absorbí algo de lo que él me transmitió. Oigan, un datito que nos acaba de dar acá el artista que acabamos de entrevistar es que Diego Rivera, el esposo de Frida Kahlo, compraba las obras de su abuelo y dice que tiene una firma en donde dice Pedro, ¿quién mejor que Pedro? ¿Para qué dice? Para pintar un alebrije ¡Eso! Oh. Entonces, qué genial bueno. poder toparnos con personas con tanto talento como este artista que acabamos de conocer. Agua de cacao. El cacao, maíz y canela. Y un poco de avena. ¿Qué te la el cansancio, es el antidepresivo, te da mucha energía. ¿De qué región de México? Viene de la receta de Tabasco. Y voy a probar ¡Oh, el agua de me cacao, me cacao me directamente desde la región de Tabasco. Yo la verdad nunca la había escuchado ni siquiera ni aquí en la Ciudad de México, ni en ningún otro lugar. Así que bueno, vamos a probarla a ver qué tal. ¡Mmm! Mm, qué delicia, sí, espérate. me sabe como a chocolate, no, no sé, Ajá, como a esquís. Eso que tú tomas eso que te, que te dan de tomar cuando estás niñito. Sí, buen, buen. Todo super natural, delicioso y hecho por gente de aquí de México. Bueno. Este nopal en mi alado. la elaboramos con con puro miel de abeja y con piloncillo de tipo de canelas. Oh. Pero le llaman piloncillo Gente, estoy aquí en un puesto donde venden un nopal que la verdad me ha, dado, me ha dejado súper sorprendida Yo sé que aquí en México el nopal tiene un montón de funciones sí. Pero ahora vamos a encontrar un nopal cristalizado Que viene directamente de la región de Oaxaca, Oaxaca. No, Lo hacen obviamente aquí manos artesanas desde de los eso entonces está bien, pues voy a probarlo a ver qué tal He probado el nopal sí, así bien. tipo vegetal y listo Pero vamos a probarlo de manera sí, dulce el, el nopal matando eh, mi nopal mi nopal mi uh. nopal nopal cristalizado De, oye pero ella nunca espera las indicaciones mm. dice ah, delicioso gente deli deli otro pedazo quiero otro pedazo está demasiado delicioso nopal cristalizado el sabor dulcecito oh. yo pensé que iba a saber así como cuando pruebas el nopal oh, en oh. ensalada pero la verdad, está delicioso, no sé, me encanta el nopal en versión dulce, la verdad Me fascina ver la creatividad del mexicano con esto que es nopal Acabo de encontrar acá a mi amigo que me va a dar de probar, que vamos a probar, a ver El mole de manzana ¿Qué me sabe este mole de manzana? Primera vez que lo voy a probar Tabasco gente, tabasco, mole de manzana Bueno Tiene un sabor diferente, un poquito fuerte, creo que toca acostumbrarse un poco. No es tan fácil, pero le siento como que muchísima canela también. ¿Tiene canela? Lleva canela, dice. No sé, yo siento como, como un saborcito a canela, plátano y ese tipo de cosas. Toca acostumbrarse, toca acostumbrarse pero está bueno para pasar a probar y a experimentar. Entonces, y seguimos por acá explorando un poco para ver qué otras cositas podemos seguir probando acá en la Feria de los Pueblos Originarios la verdad es que no. todo lo que hemos probado hasta ahora nos ha gustado bastante lo único es que el mole sí para mí tiene un sabor un poco no. diferente y debo acostumbrarme entonces... Sí, no a sé. mí me gustó bastante la verdad, bien sí, extraño pero... pero hay que acostumbrarse Mentira, ya me estoy acostumbrado a Gise, no, está cool con Ahí. eso. Gente, yo le pregunté a Gise, esto que está aquí, ¿qué será? Y ella me responde a mí que eso es aceituna, ¿ustedes pueden creer? Comenten aquí abajo en la, en la cajilla de los comentarios qué es esa cosa que está allí. Estoy contenta. Me van a dar de probar una fruta que nosotros conocemos en Panamá como Nance y aquí se le llama nanches. O sea, ¿qué lleva este, esta fruta que lleva? ¿Qué es que está ¿Esto está procesado? El alcohol y el aguardiente del mezcal. Oiga, esto tiene licor. Vamos a probar a ver qué tal. Yo nunca he visto el Nance en esta presentación aquí llamada Nanche y pues con licor alrededor. El color amarillo también es natural. Gente definitivamente que tiene que pasar a probar el lanche en este puesto también es de la región de Oaxaca, de verdad, o sea, delicioso. A mí me gustan las cosas dulces, no tan dulces, pero deliciosos, o sea, recomendado. Vamos a tomar una foto. A ver, ¿De dónde son ustedes? De aquí de México. Eh, genial. ¿Cómo te llamas? Esteban. Esteban, vamos por la foto, pues. Y ahora nuestros amigos nos van a dar de probar chocolate artesanal también de Oaxaca. Hecho completamente a mano por toda la gente maravillosa y hermosa de Oaxaca. Entonces vamos a probar a ver qué tal. Este cacao ha sido de delicioso. A ver, un pedazo. Gente. Se siente el mismo cacao así natural, arenosito. Y tiene como que el sabor bastante profundo, marcado, la verdad me encantó muchísimo, pues por un pedazo más Este es camote ¿Es este es ¿Camote? Quiero presentarles aquí esto, esta es la mermelada de camote gente Nunca la he probado la verdad, entonces no sé, qué emoción Miren la textura, no sé si la pueden notar desde aquí mm. Mm, mm. Oh, ¡Está delicioso! Con una foto, sí, claro. ¿Cómo te llamas? Manda saludos. ¡Eso! ¡Plan! Están comiendo todo, aguas, ¿eh? ¡Aguas! <risa> ¡Genial! Aquí viene la reina. ¡Qué, es que ¿Qué es? Aquí la Panamá! ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! Me acabo de encontrar gente que conoce Panamá. Albus, saludos a todos. Oye, qué cool de verdad encontrar gente que ha visitado tu país. ¿Ese es el mall favorito de quién? Tuyo. No, no. Ah, pues aquí somos de México, de aquí. En la ciudad, en la de la ciudad. ciudad sí, de aquí. ¿Han probado ya algunas cosas? Sí, pues hemos probado de todo. Pues aquí ¿Qué, en ¿qué en México, les ha gustado? México que probar de todo. De, México, todo? de todo. Todo okay. rico. Pues venimos vendiendo insectos comestibles. Ahorita ya no hay mucho, pero uh, vendemos toda esa variedad de insectos comestibles. Me voy a animar a probar el gusanito, porque hola, dice hola, mi amiga que sabe a qué? Toma papas, toma pinturas. A ah, papas, ok. ¿Sabe a papas? Ay, que me dio gusano, gusano no, gusano ¿Qué? ¿Qué, que no, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no, no, no, Dios mío, no, no, Pruébalo. Ay, Dios ¿qué? mío, pruébalo, pruébalo. no, Ay, Dios mío, pruébalo, no, no, nah, da igual, ya me lo no, a probar. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y cuando, lo tien, cuando piensas que es gusano, no. es sumamente difícil de comerte eso Pero una vez ya lo tienes en el paladar, en la boca Piensas que vas a ver una cosa muy extraña y en realidad sabe como marisco, algo así más o menos No sé, pero me gustó el gusano, estaba cool el reto, así que los invito también a ustedes a probar gusano Cucaracha ¡Cucaracho! Cucaracha. Miren, eso lo voy a dejar para otro video no. ¿De dónde son? ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi gente de paluca! Yeah! No, es ¡Esto es michelada. chelada! ¿Cómo se llama y esto? Y no, no sé. Tapache. De de Tapache. De Tapache de, de, de piña. Tapache de piña. Galicional ah. de, de, de México. De, ¡Ah! ¡Qué refrescante! Dulcecito rico. Se siente la piña. Está delicioso, de verdad. súper refrescante y está frío. Como me encanta a mí, me encantan las bebidas. Fría, muy fría. También me acabamos de parar acá en un puestito. Eh, de los, los amigos de Xochimilco tienen rompope, delicioso. Entonces vamos a probar a ver qué tal directamente desde Xochimilco rompope. wow, wow, wow. wow. Oh. Qué Rica, deliciosa, deliciosa rica, rica, riquísima, espectacular, oh, espectacular, espectacular. Los, o sea. El rompopa de Sashimiko, on top. Bueno, mis amores hermosos, desde aquí de la feria de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, una feria cultural que la verdad me ha encantado muchísimo porque he venido a este lugar y he conocido un montón de cosas que, por supuesto, no les pude enseñar todo porque la verdad se nos hace corto. Este es un lugar que la verdad. Invito a todo el mundo a venir porque vale la pena venir a conocer un poco más de ese México lindo y querido que apreciamos muchísimo Ahora sí, hasta aquí el videoblog del día de hoy por favor comenten si quieren que regresemos mañana a seguir probando comida de otras regiones que no hemos probado hoy Yo creo que este video me ha gustado muchísimo me ha gustado todo lo que he probado conocer un poquito más de México y sobre todo verdaderamente descubrir el verdadero tesoro de México que es su gente Así que gente, si les gustó este video por favor denle me gusta compártalo con sus amigos No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Y denle click a la campanita Porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar Si subió un nuevo video Recuerden que estoy subiendo videos todos los días a este canal. No te pierdas el de ayer, pero tampoco te pierdas el de mañana. Comparte este video con tus amigos y recuerda que si quieres formar parte de mi club privado puedes inscribirte completamente gratis. Aquí abajo en la cajilla de información les dejo un enlace en donde si ustedes se inscriben van a recibir contenido premium, contenido exclusivo que no publico en ninguna de mis redes sociales. Los amo demasiado y ahora sí ya hablé muchísimo. Bye, bye.